Muchas veces, cuando pensamos en el voluntariado, pensamos más en la persona que acompaña gente mayor o que ayuda a organizar un acontecimiento, una fiesta, un baile, un festival de cine, etc. No solemos pensar con aquella que ocupa un cargo en alguna entidad y realiza tareas de responsabilidad y que dirige un equipo de personas, otras voluntarias, para cumplir la finalidad de la asociación. Estamos hablando de las personas que son tesoreras, de las secretarias, de las presidentas, de la junta. También de quien dirige la revista de una asociación o de las personas vocales. Son voluntariados poco visibles y en muchas ocasiones poco reconocidos que hacen un trabajo imprescindible. Yo voy a comenzar en el activismo cuando van a ir al MUFIL. El MUFIL te hará 6 años. Y va a ser la primera vez que vais a sentir la necesidad de participar en alguna asociación, de asociarme y de hacer. Uh, Feinada activista, ¿no? Ibais uh, a comenzar en Valencia en una en la asociación de madres y pares gays y lesbianes que es va a hacer allá. Después Payas presidió la entidad europea de familias LG hasta el año pasado y desde hace tres años es presidenta de familias LG. Sus motivaciones fueron varias, entre ellas que sintió la necesidad, como madre lesbiana, que alguien defendiera sus derechos. Yo vais a decidir que yo eso... Sabía de fe y no agrada me agrada esperarme lo falles de mes. <laughs> primero que res pensar que lo puedes fer, ¿vale? que es que, que es algo que tú tienes o ve per la mà, sabes que requerirá un sobreesforç, que el tendrá un montón de temps, que el pendrà temps eh, familiar, temps personal, temps desbarjo, eh, pero primero que res creus que lo puedes fer. que bien prácticamente todos los días que hasta hora aquí vas com a comenzar de, em com como voluntario de de En a un momento determinado mandan a que vos como voluntario de Gais positius y en otro momento determinado vas a formar parte de la junta com primero como abogado, después como secretario y ahora como vicepresidente. Los motivos de esta P fueron también muy similares a los de Payas. Hacía falta un relevo y ya tenía cierta experiencia. A la mesura pues que altres otros van marchando pues atrás tenemos que ocupar a los lugares, pues ahora que Antonio Guirado va a marchar, pues yo va a ocupar a de de vicepresidente. Pero antes había marchado atrás con Punch y pero yo voy a entrar en la secretaría. Son un proceso lento, años y tal, ¿no? Dins tal de, que era coordinadora de la tenido de Catalunya y dins de la de entidad había el grupo eh, que era el grupo de las de Cataluña, de de, de, ESCAT, de, les de Catalunya. Um, ya estaba una mica en, en un momento de impasse perdido. dirósí y uh, pensé que va ser el, a ser a agosto del 2002 la persona que el coordinaba o uh, y el que era el secretari general en aquel momento que era el Joaquim Roquet, em va em, em a el al fet de poder tirarlo en endavant o, o de continuar esta que tasca que ya estaba comenzada hacía en Charrería y la verdad es que han venía muy de agosto ¿Por qué acepto yo ser presidente del Casal en un momento en que no había presidente del Casal? Porque para mí el Casal me ha ayudado mucho a nivel mío personal, en el sentido de... Eh, yo salí del armario mayor, eh, del, del armario siendo muy, ya con cuarenta y pico años, eh, y el Casal pues me dio... Bueno, mmm, me, me ayudó a insertar, a empezar una nueva vida. En el caso de Juan Sebastián Meyer, presidente de Stop Sida, elegido recientemente, su motivación viene de experiencias anteriores en entidades como Amnistía Internacional y a sus principios políticos. Si bien en Stop Sida empezó desde el voluntariado de base, pronto empezó a asesorar a la Junta de la entidad por su formación médica y como sociólogo además de su experiencia en entidades, cosa que facilitaba que asumiera un cargo. Las personas entrevistadas concluyen que la formación y la experiencia facilita la asunción de responsabilidades, pero resaltan que para ocupar un cargo lo que hace falta sobre todo es voluntad, motivación y compromiso. La formación siempre es necesaria. ¿eh? Cursos de formación para activistas, LGTB y tal, no de haber ha meses a ni a POX, yo no me casé en de la FELP, la, la CESIDA también organiza, pues aquí a Barcelona, pues a Taran o alguna cosa, Bé, no, no puedo entrar en un día de sense sin tener idea de cómo se organiza, cómo se puede tirar una actividad de estas y sin tener ningún conocimiento del que es la ciudad Yo en la formación me hubiese ayudado muchísimo más, sin duda. Decir, yo, obviamente te encuentras muy mancada de muchas cosas, por suerte no estaba sola, era un grupo que pertenecía a una entidad, y esa entidad tenía un bagaje muy grande. Pienso que cualquier persona que es socio del Casal puede asumir solamente es voluntad de, eh, de dedicarse y buscar eh, los resortes. Lógicamente, si tú tienes una experiencia personal, eh, todo eso te ayuda. Yo diría que se necesita entrando en un cargo de seis meses a un año para añadir a las capacidades de uno y los conocimientos que ha adquirido dentro de la asociación, nuevas habilidades para estar trabajando en la Junta. Las personas entrevistadas coinciden también que su tarea les resulta gratificante a pesar de las muchas horas dedicadas y quizás algún dolor de cabeza que les provoca. Reconocen que hace falta motivación y disponer de un mínimo de tiempo razonable sin el cual no se pueden ejercer funciones de responsabilidad en una entidad. Con todo, tanto Ruiz como Longares como Payas señalan la gratificación de estar haciendo algo importante que dotará de derechos y servicios a la comunidad LGTB. En su cargo destacan como hitos importantes la consecución de la Unidad de Acción del Movimiento LGTB a partir de la plataforma LGTB-CAT y de la Ley contra la LGTB-Fobia. Por su parte, Meyer y Estapé destacan el mismo sentimiento en cuanto a la prevención del VIH y también a la atención de las personas seropositivas, así como la tarea de visibilización de este colectivo.